10 y 39 lo tenemos a Pablo Galeano, gracias a Dios en este programa, para que nos ponga blanco sobre negro en tantas cosas. Amigo querido, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda Muy bien. bien. Primero, tú, tú te, siempre te, te saco por lugares raros. Pero estábamos hablando de del rey eh, Carlos III, la Asunción. A mí me dio bastante Fantastic. sipaya la cobertura. Que a mí no me gusta, lo dije al aire, me comí, me comí un, ri, un, un reto... Eh, no sé, ¿qué quieres? Si yo no los quiero, ¿qué quiere que haga? A mí no me causan gracia. ¿A vos cómo te caen? <risa> no, no, no. Mira, yo lo único que vi, te digo la verdad, es, yo, yo estoy medio... Pero no, no lo digo con orgullo, ¿eh? lo, lo digo este, preocupado. Tendría que hablarlo con el psicólogo, porque no vi ni el partido de Boca Arriba ni la coronación del rey. Mira, ah, no sí. debo estar con la agenda confundida. No, vi solamente un pequeño reel en Instagram en el cual se veía el, el, al rey tratando de acomodarse para que no se le cayera la corona que, me, que leí ahí que pesaba dos kilos sí. después vi esa ostentación ¿viste? fuera de, de lugar ...atrás manos de, de la pobreza que de los mundo, tiempos no claro exactamente en los tiempos y bueno dije no no no estoy para mirar esto igualmente se, se, se, se dilapida mucho dinero eh, de, de forma obscena en, en varias eh, instancias no a nivel a nivel mundial uno ve algunas cosas que, que pasan en la iglesia que si bien bueno tiene una tendencia ahora a, a despojarse de, de riquezas pero durante muchos años eh, era totalmente contradictorio con lo que predicaba bueno también este, los, los, los, los, los estas cosas reales eh, parece que van a contra mano de un mundo que por suerte eh, me parece que ...está tomando conciencia, ¿no? De, ...del nivel de pobreza que, que hay... ...de las injusticias... e inequidades ...entonces, bueno, es, es normal que nos choque... ...es normal que te pase eso, me parece... Gustavo bueno, habla bien de, uh -huh. de, de tu cabeza, ¿no? ...pero... El, el, el ...distinto es cuando estas cosas se festejan... O, ...o, bueno, o se dejan pasar de lado... ...yo creo que, que esa, esa... ...esa... ...esa obscenidad, digamos... ...queda claro... Bueno, cada vez cuesta más explicar por qué se mantienen algunas cosas más allá de la, de la tradición, ¿no? Uh -huh. eh, porque en, en Inglaterra hay mucha, en el Reino Unido hay mucha pobreza. Sí, sí, claro. Están muy mal, le están pasando por una crisis muy importante. Güey. La gente está, eh, bueno, a mí me contaban que aprovechan el, el invierno para apagar las heladeras, apagar las heladeras y poner eh, productos que necesitan frío en la ventana, ese tipo Mira. de cosas. Y no te estoy hablando de las clases más Mira. pobres. ¿no? las clases medias, ¿no? Y hay mucha, mucha, mucha por lo mucha... caro de la energía, ¿no? Sí. Por lo caro de la energía, sí, sí, sí, el hecho de que se han salido de, de, del euro y este tema del brexit, que sabemos muy mal, eh, toda Europa en realidad está pasando por una situación complicada. Eh, obviamente, si lo miramos desde acá, están en el paraíso, ¿no? Pero para para los que están acostumbrados a vivir, la verdad es que están tan mal. Entonces, bueno, estas cosas seguramente chocan. Si nos chocan a nosotros, imagínate cómo, uh -huh. cómo les chocaron a ellos. Sí, Así bien. que, bueno, este ese es mi comentario. No vi nada más. Está ¿no? bien, ¿no? está bien. Lo bien, no que, nada hizo, nada, lo bien ¿no? que hiciste. Pero, sí, seguramente pero, estuviste pero metido. En, me en a sí. sí, a mí también, me parece raro, qué sé yo. Igual, como si, le, ver, Hay que cubrirlo, sí, es periodístico, sí, pero... Ah, sí. no, llegó un momento que ya me hacía un poquito de, de cosita. De ruido. Y <risa> te, <y> te retaron. <risa> No, todo bien, Me Viste, yo, yo soy medio impune ya a esta altura de mi vida, treinta y pico de años, ya está Viste. Aparte nada más, fui no, respetuoso no, no, no. porque yo tenía especialistas, lo dejé hablar, les pregunté todo lo que había que preguntarle Y después cuando se fue, dijo, le dije al aire, lo mejor de los mundos, para, para la, la mejor de, la, de los reinados para Charlie Pero devolvé lo que no es tuyo, la movilización argentina Y ahí se, eso generó un poco de ruido <risa> Ah bueno, te felicito, la verdad que te ¿Qué <risa> bueno, ¿Qué va a ser? <risa> No, no, no, te felicito, porque eso habla también de, de, alguna valentía, de, de algún nivel de valentía que me parece rescatable. Uh -huh. este, digo, vos sos, un, una, vos sos una persona pública, aparte de periodista, o el hecho de, que de, ser, de ser un periodista nos hace más o menos función de, de, de la fama, por decirlo así personas públicas y la verdad que tomar partido en este sentido es, es, es muy valiente, así que bueno, me alegro mucho estar hablando con vos y, <risa> Gracias no. gracias Pablo, bueno, sí seguramente estuviste muy atento de, del devenir de, de las elecciones, ¿no? Otra vez elecciones, sí. primero a vos cómo te cae a mí lo decía también en la apertura, me tiene un poco cansado este tema de, de votar en, en épocas distintas para despegarse de la elección nacional, yo quiero volver al 30 de octubre quiero, quiero que votemos todos un mismo domingo, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. A mí no me, no, no me molesta votar. La verdad que está bien que no es el sentido que le da voz a tu crítica, pero este, yo creo que, bueno, que obviamente se, se han separado muchas provincias de la elección nacional en función de, no, sobre todo el oficialismo, sí. de, no, de no pegarse con la mala performance del gobierno nacional. Ah, no, qué sé yo, son cronogramas electorales, es cierto que sería mucho más práctico, más económico para el país y todo, decir, bueno, tal fecha... Eh, pero bueno, esto habla de la tal fecha para todos, ¿no? Pero habla de, de un principio constitucional que tiene que ver con la autonomía eh, de las provincias, de decir entre otras cosas, su calendario electoral. Entonces, bueno, hay que, hay que respetar esto. Por supuesto que uno como ciudadano eh, te da bronca decir, bueno estamos con eh, ahora en Jujuy después de mañana esto unos votan eh, gobernador eh, otros votan solamente legisladores en la nacional tenemos que estar otra vez todos juntos supongo que en las provincias donde esto ocurre bueno genera más de una de un incordio y bueno y, y obviamente un gasto importante no este de todas formas bueno eh, tiene que ver con esto no con la autonomía de las provincias y la necesidad política como bien vos decías de diferenciarse de lo que es el eh, nivel nacional que esto le cuesta eh, también explicarlo después a los gobernadores que son peronistas no eh, porque claramente se están despegando del gobierno nacional y no queda muy bien pero bueno, la necesidad tiene cara de uh -huh. reje a ese lado no eh, Gisilov también está definiendo seguramente algo por el estilo que en la provincia de Buenos Aires vos sabés es el distinto más importante del, del país a nivel cantidad de votos define una elección nacional y si no, bueno, por lo menos te brinda un buen resultado un lugar donde cobijar, eh, cobijarte con mucho poder no mm -hmm. que es la idea, por lo menos que tiene el quimerismo de eh, Cristina eh, de lograr una buena un buen resultado electoral ahí en la provincia para justamente poder eh, man, con, conservar ese... Eh, 30-40% a nivel provincial que tiene el Frente para la Victoria Cristinista porque son tantas las divisiones y adentro del mismo eh, kirchnerismo que hay que aclarar quienes juegan con Cristina y quiénes no, porque fíjate, Cristina quiere que Kicilov sea candidato a gobernador para para lograr este objetivo, no ven que Kicilov es el que mejor posicionado está dentro del peronismo para en la provincia de González, es un resultado que le garantice a ella conservar ese poder, sin embargo Máximo Kirchner, el hijo de Cristina que lleva su, el, el mismo apellido importante K eh, quiere otra cosa para Kichilof, eh, le gusta como candidato a presidente dado que todavía el justicialismo no encuentra ya no sé si llamarlo justicialismo, kirchnerismo, peronismo pero bueno esta, esta, esta, esta fuerza no encuentra su candidato, ¿no? algunos dicen, eh, siguen pensando en masa eh, muchos están ahora mirándolo con buenos ojos a Scioli, lo de Guadalupe de Pedro no levanta no vuelo, eh, esos son los candidatos que andan dando vueltas, mientras Berni dice que el más representativo del peronismo es Guillermo Moreno, y Grabois eh, juega a ser candidato. La cuestión es que todavía no han definido los compañeros, quién va a, ser, quién va a encabezar y la lista. Y no... Cristina quiere que sea... No se sabe muy bien y, y, y Axel quiere que sea... No, Axel no, eh, eh, Máximo quiere que sea Axel. Pablo, y que, no, que, definan, que no definan, digo yo, es, también es todo un síntoma de la potencialidad del fracaso, ¿no? Porque, digamos, si esto hubiera sido un gobierno este maravilloso, seguramente muchos se matarían por seguir, este por estar en la lucha, para estar en el sillón de Rivadavia. Me imagino que cada día que pasa de indefinición nos acerca un poco más a la idea que tiene el propio Frente de Todos de sí mismo, ¿no? Sí, es, es, yo supongo que también ellos están, igualmente quieren ser algunos, más allá de que aparentemente la coyuntura no los ayuda, uh -huh. lo que sí los ayuda es un poco algunos resultados, eh, para resultados, no por lo menos de resultados de encuestas, ¿no? Que muestran cómo ley de alguna manera, le hace un poco el daño a Juntos por el Cambio, entonces ahí uh -huh. eh, tienen una una luz al, al final del túnel pensando que, bueno, que Millet crezca un poco y con ese crecimiento le robe a Juntos por el Cambio votos y eso haga que el Frente para la Victoria pueda participar de un balotaje. Obviamente uh -huh. le conviene, al frente al frente de todos, perdón, le conviene que ese balotaje sea contra Millet, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. claramente ahí este, contra una posición de extrema derecha, yo creo que tiene amplias posibilidades de ganar el frente para la victoria. ¿no? Pablo, y en ese eh, sentido, eh, vos sabés que, está justo en el clavo, yo te quería consultar respecto de esto está bien que las elecciones son en La Rioja pero bueno, en la semana que viene son en Tucumán sí. y Tucumán ahí se supone que es fuerte mi ley. sin embargo en La Rioja sí. digo yo, tuvo un duro revés ayer mi ley, ¿no? Eh, Martín sí. Menem, apellido riojano, si sí lo hay, sí. quedó tercero, sí. digo eh, se empieza, ¿Es el inicio del des desvanecimiento de Milley o no? ¿Cómo lo ves? Porque en definitiva eh, empezamos a darnos cuenta que tal vez Milley hace ruido aquí donde estamos nosotros y no sé por otros lados, ¿no? Sí, sí, es, eso es lo que dicen muchos. Es como vos bien decís, eh, hay que esperar a las elecciones de Tucumán y algunos otros sí. distritos donde son más, más fuertes. De todas maneras, si hubiera, si le hubiera ido bien a Milley en, en La Rioja, esto es contrafáctico, pero... Yo supongo que al revés, ¿no? Lo la lectura hubiera sido, miren, claro, porque estaba Menem y si importante y todo, este, y era fuerte mi en la Rioja por esto. Uh -huh. Yo creo que, yo, yo, es una apuesta, ¿no? Que, que les podemos, le puedo hacer a ustedes y por un asadito eh, uh -huh. chiquito, ¿no? Porque no, no el asado que prometió Alberto Fernández, sino uno más pequeño. Uno para tres. Yo creo que mi, la, uno para <ríe> tres, sin papas fritas y nada. Yo creo que lo de mi es como, es como vos decís me parece, eh, o como dicen algunos, que, que, que más allá del fenómeno en capital y el fenómeno uh -huh. mediático no, no no pasa de ahí. Pero bueno, pasado pues, por medio veremos si, si esto es así o no. Yo uh -huh. lo, que, lo que te digo es con los números en la mano, eh, igual no descarto la importancia de mi ley claro. en términos estratégicos. Claro claro, claro, claro porque se, se, juntos por el cambio pierde esa provincia que podría que uno dice, bueno, es una provincia tradicionalmente peronista, dice yo, uh -huh. pero el voto de mi le ha robado, eh, me parece a mí, claramente, eh, votos a, a los a los candidatos uh -huh. opositores, ¿no? Y e hizo que ganar el oficialismo. Que por eso muchos dicen que mi es un invento inflado del, del frente para la, de, frente de todos. Uh -huh. eh, bueno, son teorías conspirativas que están dando vueltas por ahí. Uh -huh. Sí, de todas maneras, viste que. Sí se está acercando a Patricio. Me parece que Milay se está dando cuenta que necesita otra estructura, ¿no? Que solo no puede. Sí, sí, puede ser. Sí, hay provincias donde eh, directamente ni se van a presentar. Es cierto, lo decir. sí. Lo que pasa es que yo no sé si se presentan porque toman conciencia de que, de que no tienen eh, votos realmente o si lo hacen eh, pensando en algún otro tipo de estrategia. Yo creo que es como como pasó con Vidal, con Macri con la propia Cristina a medias, se terminan bajando, ¿no? Por Porque sean renunciamientos eh, patrióticos o otro tipo de, de, de situación más eh, estratégica, de decir, bueno eh, se bajan porque no porque saben que no van a ganar <risa> que a nadie le gusta perder entonces, bueno, eh, amagan que se van a presentar, en algunos casos y esto es un clásico de los pre, de muchos precandidatos que nosotros estamos viendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires no sé, en el resto de los distritos en muchos carteles de, de precandidatos a gobernadores provinciales o mm. precandidatos a, no sé, a otros a otros eh, cargos eh, que vos decís, este no tiene ni 10 votos, porque está invirtiendo en publicidad o, la, o lanzado la, la campaña? y bueno, es una forma de mostrar un poquito de poder y después negociar este, la bajada de la, la precandidatura en función de, no sé lugares en las listas o sí. alguna otra sí. eh, interés Y ¿no? mientras pasa todo esto hablas de, de, de negociar algo, ¿no? El que está negociando es masa no, no solamente un lugar y un futuro sino está negociando dónde hay un verde donde, ¿no? Porque necesita plata urgentemente Sí, sí bueno, hay vencimientos importantes eh, yo creo que hay un compromiso igualmente internacional de que la Argentina no se caiga a pedazos y, y el gobierno no sé, hay que ver bueno, a cambio de qué, pero necesita, sobre todo en plena época electoral, que no que, que no se siga cayendo todo como se está cayendo. La verdad que manejó bastante bien eh, masa en, los últimos, en las últimas semanas, esta disparada del dólar que nos llegó a hacer tocar a, a más de 500 y se mantiene más o menos, creo que no sé hoy cómo está, bueno, porque me parece que estamos más o menos, si bien se prevé no un dólar para fin de año de 800 mangos, pero este, estamos transitando un momento que parece un, de un, po, de un poco de calma. Claro que si vos me decías hace un mes y medio que el dólar iba a estar este precio, de, de calma no tiene nada, pero bueno, como que nos acostumbramos a todo y nos parece que estamos calmados porque se superó ese, ese momento, yo creo que sí que, que a nivel internacional nadie quiere que la Argentina caiga en un caos no no le conviene tampoco al a, a ningún partido político eh, que el gobierno entre en una, en una caída estrepitosa este, y en un caos absoluto creo que apostar a esto realmente no es negocio para nadie entonces también en ese sentido la oposición está siendo un poquito digamos más responsable en, en el hecho económicamente uh -huh. están, eh, uh -huh. bueno, tratando de, de soportar estos estos momentos y no, no tratando de llevar agua a su molino. veremos cómo transcurre estos días, porque esto cambia sin, día tras día, tiene decir semana tras semana, pero, pero, pero diariamente. Pablo, hablamos de, de bueno, de, de, de mi ley, hablamos del Frente de Todos, me gustaría tu mirada eh, respecto de, bueno, la consolidación que ya venía siendo cada vez más sólida justamente de Morales no con el triunfo de, de ayer sí. de su de su soldado digo esto repercute de alguna manera en juntos por el cambio o, o las cosas no se mueven y, y estamos a la espera de ver qué sucede con las pasos mira sí está buena tu, tu consulta porque a primera vista uno podría decir que es el es el momento y de, de Morales no Morales uh -huh. es el precandidato a presidente del cual nadie habla cuando se habla del de Juntos de junto por el Cambio. Claro. Eh, es el que menos prensa tiene, es el que eh, naturalmente los analistas políticos no dan cuenta a la hora de, de, de, de decir que pasan Juntos por el Cambio. Sí hablan mucho, de obviamente, de Patricia Bullrich y de Rodríguez uh -huh. Larreta, pero del radicalismo se habla poco y nada. Sin embargo, el radicalismo tiene bastante para mostrar eh, con casi 50% morales... Eh, eh, hizo que triunfara, la verdad, triunfó Morales, ¿no? Sí, sí, Carlos claro. Es el hombre que, que va a ser quien lo suceda, pero realmente es una elección de, de, de Morales que demuestra dos cosas. Primero que tiene mucho, mucho, eh, muy, muy buen reconocimiento por parte de los jujeños sí. a la hora de, la, de, de, de analizar su gestión, hacer ¿no? o sea, un balance de su gestión. Y segundo, que es el primero, digamos, que puede mostrar algo en la mesa de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto, una, una victoria. vos Fíjate que ahí también los libertarios les fue re mal. Claro. Eh, tercero, segundo, es el peronismo. Tercero, una buen, muy buena acción de elección del, de la izquierda. Uh -huh. Pero, bueno, tiene esas dos cosas. Primero, mostrar eh, una buena gestión. Y segundo, ser el, el primero... Ahora, ¿cómo va a capitalizar este, esto eh, morales o si va a poder? Bueno, va a depender mucho también del acompañamiento mediático que tenga. Yo creo que hoy por hoy este, los ojos de los medios de comunicación por lo menos están sentados en lo que hacen la reta el PRO, Patricia, y, y no en, el, en este candidato radical. Pero objetivamente es el que más tiene para, para mostrar. Yo creo que hay que ver si le dura esta espuma... O justamente es eso, ¿no? una espuma que, que, que se cae dentro de dos o tres días. Sí, sí. Pero hoy por hoy sí es el rockstar de Juntos por sí, bueno. el Pablo, querido, como siempre, ¿eh? un placer tenerte. Excelente semana. Un abrazo. Abrazo Vamos. grande. Un abrazo. Nos Pablo Galeano.